Compañero Alberto Vázquez, saludo a Alberto y qué bueno que de nuevo estás con nosotros. Saludos Víctor, saludos amigos, saludos amigas, Salud, saludos a Nelly que está por ahí, ¿verdad? No, hoy <risa> que hoy nos sacó los <risa> pies. Hoy nos sacó los <risa> pies, pero que nos acostumbre a eso. ¿Eh? Que nos acostumbre. Este, a eso. Sí. Alberto, hoy un tema como siempre, eh, de mucha <risa> trascendencia, tema que ha sido titular de muchos. En medios de comunicación, y hoy, para pues, nosotros, gracias a Dios que lo tenemos, a usted para aclarar una serie de cosas. Y este tema que usted nos trae hoy es: ¿por qué fue procesalmente ilegal la prisión preventiva del abusador de Baní? En el caso que ya el país y gran parte del mundo conoce, porque fue eh, viral, ¿verdad?, este video donde se ve este señor pues, maltratando a una mujer. ¿Por qué? procesalmente fue ilegal la prisión sí, del abusador doctor, de Vanilla. Mira, eh, muchas personas desde que este caso se hizo viral por el atropello sin lugar a duda despiadado que hizo el señor Villalona contra la ciudadana santa en donde la golpea está cae al piso y duró semanas para presentarse a la justicia prácticamente huyendo ...y fue atrapado huyendo de la justicia... ...en la semana pasada a este ciudadano... ...después de haber sido apresado... ...se le conoció medida de coerción... ...y el juez impuso la más grave... ...que es la prisión preventiva... ...porque nosotros decimos que... ...no obstante a rechazo a ese acto cruel, perverso de Villalona, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista legal, porque nosotros decimos que su prisión preventiva fue irregular, que fue un exceso del juez, que fue una decisión populista del juez, con la cual yo nunca he estado ni nunca estaré, de acuerdo, porque los tribunales tienen que asumir sus decisiones al mandato de la ley. Para esto yo tengo que decirte y decirle a todos los am amigos televidentes que las acciones se dividen en acciones públicas, las acciones que tiene el ciudadano para, y las acciones, las acciones que tiene el ciudadano y que la ley pone a disposición del Ministerio Público y del Ciudadano para perseguir los hechos. ...acciones públicas... ...acciones públicas a instancia privada... ...y acciones privadas... ...facultades, o sea las acciones son... ...la facultad que tiene el Ministerio Público... ...para perseguir un hecho... ...que está tipificado como una infracción... ...ahora no todas las infracciones... ...tienen la misma categoría... ...hay infracciones que son... ...de acción pública... ...que el Ministerio Público no necesita... ...que nadie la denuncie... ...basta con que el Ministerio Público las conozca por cualquier vía un homicidio un robo agravado eh, una riña donde una persona recibe una lesión permanente o sea la pérdida o neutralización de un órgano de su cuerpo esas acciones el Ministerio Público el fiscal no necesita basta con que conozca ese hecho para darle persecución para darle inicio a la persecución penal, someter a ese ciudadano y pedir una de las medidas de coerción pero hay acciones que dependen de, directamente de la víctima que si la víctima acuda ante el Ministerio Público solamente bajo esas condiciones el Ministerio Público la puede perseguir ahí estamos frente a a una acción pública a instancia privada. Y hay acciones que son meramente privadas, meramente privadas. Por ejemplo, la violación a la ley de cheque. Usted me da un cheque falso. Entonces, yo voy a la justicia si quiero o no. ¿Cuál de ellas está en, este, momento, en este, este caso específicamente? Villalona ha sido sometido por violación a los artículos 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano. Está, él está en una acción pública a instancia privada, por la categoría que le dio el tribunal, porque la pena imponer a este ciudadano puede ser o de seis meses a dos años, o de un año a cinco años. Y entonces en esta condición estamos, además, por el tipo de acción. O sea, hasta ahora lo que el Ministerio Público imputa es a Alex Villalona de haber golpeado a Santa, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú mides la gravedad del hecho? Por lo que diga el certificado médico. El certificado médico que tiene el Ministerio Público, que fue emitido por un órgano que obedece a las instrucciones del Ministerio Público, que es eh, eh, el Departamento del Médico eh, Legista, el Médico Legista, Pertenece al INACI, el Instituto Nacional de Ciencia Forense. Y ese INACI tiene un médico para que haga autopsia, evaluar, evaluar pacientes. Y dio un, un certificado médico cuya lesión recibida por Santa cura me, con menos de 15 días. ¿Es, ¿Sí él, es, de ¿Es decir que el video de... no es suficiente? No, no, porque el, el video te muestra a ti ¿Qué pasó? Ahora la gravedad del hecho La va a determinar La, la determina La, evaluación del médico, la, de la determina El daño recibido por la víctima El daño recibido por la víctima Determina la gravedad del hecho ¿Y y ha, y ha habido un médico, médico Y ha habido un médico que dice Que <coughs> el golpe recibido por, por Santa Cura dentro de los 15 días Entonces Alberto Ahí es que está la parte ilegal En la que usted entiende eh, Al colocar ...el médico, un certificado médico... El ...médico logista... ...con heridas curables... ...en 15 días... ...y... Al, ver, al, ...al haber sido una... ...diferencia... ...entre dos personas que ni se conocían... ...no estamos frente a una pareja... ...con su pareja... ...no estamos frente a un hijo con su madre... ...no estamos frente a una hermana en contra de su hermana... ...que eso agrava la situación... ...estamos dos personas que una se, se alteró porque sintió que otra persona, hubo un, hubo, hubo un, ¿Un roce, un, un roce no? que nunca se debe actuar de esta forma, pero en todo caso, la ley establece qué categoría, qué calificativo tú le das a los hechos, y tú no puedes apartarte de la ley. Entonces, sumado a esa, a esa eh, infracción, curable de 15 días, Usted, al usted, momento usted entiende que con ese con, con bueno, no voy a decir con esa simpleza sino con el hecho de que es, dentro del expediente llegar a ese certificado avalado por, por, por un médico legista era más que suficiente para no eh, eh, ponerle aplicable no esa medida no, de coerción. no procede la prisión preventiva a un ciudadano culpable de agredir una persona cuya de las heridas sea menor de 15 Entonces, días. Es ahí, donde, pero que, es ahí donde se justifica el asunto. No, que fue una algo populista. peor, algo peor, y es que la víctima directa del caso desistió de la acción, o sea. La víctima ha dicho, yo no quiero que ese ciudadano esté preso. Entonces, ahí, ahí viene, Alberto, perdón, ahí viene nuestra pregunta, y era la inquietud que nosotros la semana pasada eh, eh, nos hacíamos, ¿verdad? Sí. Y esperábamos su presencia aquí para que, precisamente, después de, de ese detalle que usted da, porque es ilegal la prisión eh, preventiva de la, del abusador de Baní, por ejemplo, que usted nos dijera, eh, ¿qué pasa ahora cuando eh, la víctima, como usted muy bien señala, pues desiste, ¿verdad?, de que, de que continúe el caso contra este señor. ¿Realmente deja eso sin efecto esta acción de la víctima o puede el Ministerio Público seguir, da, darle continuidad a este caso? Lo que sucede es que la infracción cometida por Alessia en contra de Sandra, de Santa, cae dentro de una acción pública a instancia privada. Se mantiene en tanto la víctima tenga interés en la acción. Entonces ya se calla. Se mantiene en tanto la víctima tenga interés en la acción. Desaparece o no desaparece, sino que deja de tener el Ministerio Público capacidad para perseguirla si la víctima desiste, que es lo que ha hecho. ¿Y por qué desiste y por qué no tiene el Ministerio Público competencia habiendo decidido la víctima desistir, desde luego? Desde luego se entiende, y por eso poco importa al ministerio público, se entiende que hubo una indemnización de parte del de imputado o la víctima Se entiende, se presume, pero poco importa que la víctima haya dicho yo no recibí nada, sencillamente yo voy a desistir yo no voy decir, mira, yo voy a desistir. Eso no debe ser interés como usted Eso no debe ser interés. Entonces, Ahora. El daño moral y psicológico ¿por qué hace, es mire? importante? ¿Por qué es importante no. que el legislador, porque el legislador, frente a un desistimiento de la víctima, hace que el proceso penal, que la acción penal, o desaparezca o merme? Porque si la víctima se pone de acuerdo con su victimario o pierde el interés con el victimario se entiende que entre ellos ha habido un acuerdo o una conciliación. ¿Qué nombre tú le quieres poner a esa conciliación? Me convencieron a sus familiares para que no lo persiga porque son familiares también, son amigos. Se di, ante una... se di frente a una propuesta de negocio y entonces yo no quiero que persiga. Y entonces resiste, resulta que nuestra normativa procesal penal establece en un artículo ...que está colocado dentro de los principios del proceso penal... ...y no dentro de cualquier principio... ...el Código procesal Penal... ...se... ...monitorea, es monitoreado... ...es vigilado... ...por principios... ...el primer principio dice... ...que los tribunales están atados... ...a... ...la Constitución... ...y a los tratados, y a los tratados internacionales... ...primer principio... ...el segundo que dice solución de conflicto. La solución de conflicto implica que en el proceso penal la conciliación se impone por encima de la persecución. ¿Por qué? Porque es mejor tú tener dos personas que concilien a tú tenerlo discutiendo en un tribunal ...unas diferencias que puede... ...entonces primero le está, le está cargando los tribunales... ...y segundo tiene a dos personas... ...dirimiendo un conflicto... ...que puede ir más allá... ...por eso al proceso penal... ...se le conoce el, se le cono, ...se le reconoce... ...como... ...el extremo... ...dentro de la política criminal del Estado... ...o sea, me explico... ...siempre y cuando la víctima... ...y su victimario se pongan de acuerdo... ...el proceso penal... Debe ceder, porque el legislador prefirió, ha preferido un acuerdo entre el victimario y la víctima a la obligación que pueda tener el Ministerio Público de perseguir. Con el acuerdo, con la conciliación, se termina el conflicto. Alberto, ¿y el Perdón, impacto? Con el, acuerdo, con el acuerdo y la conciliación se termina el conflicto. ¿Y cómo termina ese conflicto? Un conflicto... en en los procesos penales un conflicto puede terminar con una sentencia 10 años ¿Qué implica esos 10 años, que uno va para la cárcel y otro salió ganancioso pero hay problemas entre esas dos personas un proceso penal termina con una conciliación qué sucede con esa conciliación que ambos quedaron conformes y no hay problema en esa persona y si se vuelven a juntar sencillamente, ah pero mira qué bien Pasó pero, esto, pero no pusimos de acuerdo. El proceso penal prefiere esa solución a la decisión que implique una de, una consecuencia para una de las partes al, en el proceso. Alberto, entonces en este caso se deja al margen, eh, no se le tiene, da ninguna importancia, no tiene ningún impacto el daño causado eh, por ejemplo a la sociedad en este caso, el comportamiento del abusador eh, en, en, en plenas vías públicas hacer esas acciones. O sea, con el hecho de que hayan conciliado, desaparece y no pasó nada. Lo que pasa, sí, no, no. El hecho persiste, el hecho persiste. Lo que pasa es que la sociedad no puede ser más víctima que Santa. Un juez no puede pretender colocarme a mí o a todos nosotros que vimos el video como más víctimas que Santos. Pero lo que quiero decir es que alguna condena, no solamente la condena mental, que de hecho por ejemplo, de hecho yo, por ejemplo, todo el que vio esa acción que él hizo, ya lo está condenando como un hombre irrespetuoso, ¿verdad?, de, de la mujer en este caso. O sea, alguna pena debe de haber para que la sociedad, que también ha sentido un daño, eh, eh, pueda sentirse por lo menos tranquila de que hubo eh, un castigo, no, no puede simplemente, según lo establece la ley, lo, lo ha dicho, un acuerdo que llega entre la víctima y el victimario y que ya eso se quedó así. Eh, eh, Esa es mi, mi inquietud. Sí, pero Tal que, vez yo esté eh, pensando eh, muy, muy románticamente que no es sí, el derecho. No, lo que pasa es que eh, <ríe> la ley es para cumplirla. El, el legislador ha dicho las acciones públicas a instancia privada, con, el, con la falta de interés de la víctima, desaparecen. Entonces, yo ciudadano, yo ciudadano, no puedo tener el mismo interés ni la misma fuerza que la víctima directa del hecho. El hecho de yo haberme enterado, de yo haber visto el video, el video yo lo vi si quise porque quise. También pude haber no haberlo visto y no haberme conmovido. Ahora, quien recibe quién recibe la agresión es Santa. Y Santa ha dicho: Yo no quiero que ese ciudadano se persiga. Por, por, algo la, peor. por las razones que usted expuso. Por, por las razones. ¿Pero qué pasa con Santa y, y Villalona de aquí en adelante? Que se pueden encontrar en cualquier sitio. Entonces, y tú me diste, pero tú me pagaste. Santa ahora es víctima de veces. No, Santa, no era la la, de retirarla. Sa Sa Santa lo que hizo fue aprovechar una situación en la que ella fue agredida y entonces le sacó un beneficio a esa agresión y entonces el abusador y entonces Villalona va a pagar con una suma de dinero posiblemente X, se habla de 2 millones de pesos. Se habla no so, de millones, no, so, es posible, que perdón, eh, per... es posible, es posible que Santa no tenga ni donde vivir. Entonces yo como sociedad quiero imponerle a Santa que no negocie con Villalona. Yo como sociedad puedo imponerle a Santa que no reciba los dos millones de pesos y que persiga a a Villalona, no, pero Santa eso, fue la agredida pero si sí la, sí la acción de Santa puede motivar a otros o a, o a otros a hacer lo mismo, resolver eh, situaciones bueno, similares son, no consecuencias, son consecuencias, de la, de la, son las consecuencias de la vida y las consecuencias son consecuencias por consecuencias son consecuencias, pero por encima de todo eso por encima de todo eso está el mandato de la ley Alberto, yo digo que esas son las brechitas que deje el legislador al momento de, de, de hacer la ley para en cualquier momento, por ejemplo, como este y otras situaciones, Puede agarrarse de ahí. No, no, es que si nosotros, lo que pasa es que tú tienes que ver, en eh, una acción, en un conflicto, en un conflicto, si el conflicto puede terminar con una mediación, es mil veces mejor que termine con una agresión. ¿Me explico? Un conflicto... Que termine con una agresión oh, o ¿Por qué significa Tres meses de prisión preventiva? Significa que tú estás sacando a una persona Del control de su familia Ah, pero esa persona se ganó eso Sí, pero esa persona pagó Para no merecer esos tres Esa persona pagó con dinero Su falta Y la víctima aceptó Otra cosa hubiese sido Si Santa Cede por presión en, esta, en esa situación no. Ahora, Santa cede porque aprovechó la agresión de la que fue víctima y ha resuelto, quién sabe cuánto problema con el pago que le hizo Villalona por su error. ¿Villalona, cuál ha sido la consecuencia de Villalona? O, oh, que tuvo que desprenderse posiblemente de dos o tres millones de pesos que posiblemente Santa nunca lo iba a tener. Entonces, sí, claro que pagaba una consecuencia. Lo que pasa es que se paga en consecuencia con cárceles y se paga una consecuencia con dinero. Él está pagando de dos formas. De una forma que yo llamo incorrecto porque el tribunal no debió imponerle prisión preventiva cuando la víctima desistió de la persecución. Entonces ahora vas doblemente perdiendo en Villalona. Llegó un arreglo. O sea, Llegó un arreglo, el tribunal tomó, como que le dio prisión preventiva, que sigo insistiendo, fue una violación a la ley y fue un exceso del tribunal, porque la víctima directa del hecho desistió, no solamente que desistió de la acción, y nadie tiene más derecho que ella para medir hasta dónde llegue la consecuencia. Jurídica de ese hecho. Alberto, yo voy a, a, a sintetizar eh, esta exposición que usted ha hecho, muy con, con la capacidad y la calidad que usted tiene como experto abogado. Don Ramón Vargas decía que es mejor un arreglo entre las partes que ganar un pleito en la justicia, y eso es lo que, en resumidas cuenta, ha pasado. Sí, no, y puede y ese mismo y ese mismo arreglo puede ser en la misma justicia porque, que, óyeme, yo te dije a ti que hay lo que se llama la solución de conflicto pero la misma justicia establece un método de mediación es la misma justicia que dice hay un método de mediación para yo donde yo estoy facultado a poner a un ciudadano a que medie entre ustedes dos para que en vez de una sentencia que, deja de ser, que no deja de ser nunca un acto también de agresión desde el punto de vista semántico, una sentencia. Cuando tú coges a una persona y le pones cinco, lo condenas a cinco años, ¿qué tú estás haciendo? Lo está apartando la sociedad. Desea Binder que las decisiones penales son actos de violencia porque pro provocan un perjuicio a esa persona que es condenada. Pero cuando tú sacas un mediador para que evitar esa condena. Y ese mediador logra que la persona no sea condenado y que la víctima sea indemnizado. Es mejor, es preferible esa solución que una decisión fruto de una persecución. Así Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes estos temas puramente de actualidad y tocado con la capacidad que a usted le caracteriza. Gracias por estar con nosotros. Alberto. Alberto Vázquez, como cada martes, en el segmento en contacto con la actualidad, compartido con nosotros. Así que el próximo martes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar con Alberto Vázquez. Nosotros vamos a una pausa y de regreso venimos con los comentarios de Nelly Teng y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible.